La escuela de adultos es un escenario donde se encuentran personas de muy diferente procedencia y todas ellas tienen un bagaje cultural, una riqueza de su historia personal que, si la ponemos en juego, nos enriquece a todos. Básicamente a eso apuntó nuestra propuesta, a ver qué supersticiones traían ellos desde cada una de sus provincias, desde cada uno de sus países, las pusimos en común, hicimos una lista que llenó el pizarrón y a partir de esa lista empezó nuestro proceso de investigación, porque obviamente toda superstición tiene una explicación atrás. Así que recurrimos a internet para averiguar el origen posible de las supersticiones, en algunos casos hay más de una explicación y esto nos sirvió de punto de partida para que ellos empezaran a desenvolverse con eh, recursos tecnológicos porque acudimos a las computadoras usamos el procesador de textos y crearon un amuleto que fue precisamente un aro a partir de ese aro escribieron una historia cuyo cierre es justamente un mensaje muy positivo el mensaje que trasciende es que no, no hay que confiar en amuletos, hay que confiar en uno mismo porque uno es el que tiene los recursos como para poder superar las dificultades afrontar los desafíos y salir adelante que es un poco la historia de cada uno de ellos y es el motivo por el que están hoy ahora en la escuela de adultos y estudiamos distintos tipos de recursos de comunicación y nos gustó la historieta trabajamos con distintas historietas para entender el vocabulario y el mensaje y los recursos de la historieta todas las características propias de ese medio y entonces escribimos nuestra historieta y cuando esto ya estaba hecho una pinturita, llegó Tamara, nuestra asesora y le puso el broche de oro porque nos enseñó a usar un programa de computación que se llama Pixton. En grupo pudieron ir volcando todo eso que habían hecho en papel en la computadora. Lo que más eh, disfruté eh, fue romper con los prejuicios. ¿no cierto? Uno a veces desde la educación que recibe de niño cree que muchas cosas se pueden mirar con tabú ¿no es cierto? Pero cuando uno recibe conocimiento, va aprendiendo, va rompiendo los prejuicios. Este, antes yo creía que hablar de este tipo de cosas eh, realmente podía afectar a mi vida o a mi conducta eh, o a mi suerte. Pero yo creo ahora que la suerte se la hace uno, ¿no es cierto? Que es así, son todas historias, eh, digamos, urbanas o anécdotas, pero que no te puede afectar a tu vida si realmente vos estás eh, creyendo que lo que quieras hacer, lo puedes hacer pudimos interactuar desde distintos lugares y creo que todos se sintieron muy cómodos, creo que el grupo se unió más a partir de todo el trabajo que fueron haciendo, además de enriquecerse con todos los aprendizajes que se propusieron desde la escuela y que ellos mismos fueron aportando, realmente creo que se constituyó un grupo humano eh, unido en el que prevalece el compañerismo, prevalece la solidaridad y que eh, realmente eh, todos se llevan de acá a lo largo de este ciclo lectivo que estamos a punto de cerrar eh, una experiencia muy enriquecedora a nivel humano.